¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria. Eh, los invitamos ¿sí? a que pulsen el botón de compartir abajo de esta transmisión para poder replicar en sus perfiles personales de Facebook. Y también los invitamos, y las invitamos, a que además de saludarnos en el chat, nos digan desde qué localidad son, porque nos jactamos de ser un, un programa federal y de alguna manera queremos que que se vea y se visibilice de dónde son, de dónde se están conectando para vernos. Así que ya estuvimos leyendo ahí un par de, de comentarios, desde bueno, Buenos Aires, también desde España. Estuve ahí que ya se están conectando para vernos, así que más que contentos de, de estar acá, de alguna manera poniendo este pequeño granito de arena en la construcción de la soberanía por nuestras Islas Malvinas. Bien, tenemos buenas noticias ¿sí? esta semana. Eh, no sé si lo estuvieron viendo en las redes o en, en, en los diarios, en los medios de comunicación, el G77 más China, es decir, una reunión de 134 países se pronunció a favor de nuestra soberanía en Malvinas, no solamente en relación a la soberanía en sí, sino también a la soberanía de nuestros recursos naturales. Sí, fue muy importante esta declaración que se aprobó en el marco de, de la cumbre del G77 más China. También en este sentido, nosotros desde este programa hablamos varias veces de la política exterior de nuestro país. Los y las invitamos no solamente a ver las charlas anteriores que se encuentran en el inicio de nuestra página de Facebook, sino también aquellas que subimos en nuestro canal de YouTube. Y particularmente para, para ahondar un poco más en, en lo que es las vinculaciones de nuestro país con la política exterior de estas cumbres eh, internacionales, recomendamos ver la, la primera charla de esta emisión que le hicimos el primero de mayo con nuestro compañero, colega y amigo Uriel Erlich eh, que a, a su vez, como si fuera poco, además de ser un experto en política internacional y especialmente de, de Malvinas, también estuvo investigando la temática que vamos a abordar el programa de hoy así que le mandamos un fuerte abrazo a Uriel y nos estaremos encontrando eh, más temprano eh, que tarde y lo más pronto posible. Así que, un abrazo para nuestro compañero y amigo Uriel. También los y las invitamos a seguir nuestras redes en Instagram, en Twitter. Eh, bueno, ya supongo que ya nos siguen acá en Facebook. Y que estén al tanto la semana que viene porque posiblemente haya novedades eh, de nuestro museo. Así que los invitamos a estar atentos y atentas ante las novedades ¿sí? de nuestro querido Museo Malvinas. Bien, hoy es 13 de noviembre. Un efeméride especial que tenemos hoy, es el natalicio ¿sí? de Arturo Jaureche, nacido en Lincoln, provincia de Buenos Aires, por el cual el día de hoy, 13 de noviembre, se conmemora el Día del Pensamiento Nacional. Así que saludamos a todas aquellas y aquellas que hacen también soberanía desde el plano del pensamiento nacional y nuestras ideas. Bien, habrán visto ya el flyer, más que convocante. Es un tema más que interesante y también ayornado a, a nuestros tiempos. Vamos a hablar de las mujeres que construyeron soberanía en Malvinas. Y quién mejor que para hablar de este tema que nuestra compañera del museo que ya participó en este ciclo, licenciada en ciencias biológicas y participante del área de investigaciones y archivo, con nosotros, Silvina Gutiérrez. ¿Qué tal, Silvi? ¿Cómo andas Hola Juan, hola a todos y todas. Buenas tardes. Acá estamos nuevamente para tocar el tema este de las mujeres de Malvinas. En realidad de las primeras mujeres de Malvinas. Vamos a hablar. Exactamente. Vamos hicimos hicimos un, un breve recorte histórico porque nos ameritaría dos programas como mínimo para poder abordar este tema. Ya un poco las imágenes del, del flyer fueron elocuentes, que vamos a hacer un breve recorte histórico. Pero bueno, la idea es continuarlo en una, en una próxima emisión, porque es un tema que además de muy interesante y apasionante, es un tema que da para, para más de una emisión, así que ya de por sí estamos invitando a quienes nos están viendo a la próxima que hagamos en, en el futuro. Bien, sí, Silvi, todo tuyo. Empezamos. arrancamos desde dónde empezamos? Cuando hablamos de mujeres que construyeron soberanía en ma Malvinas, ¿hasta dónde nos remontamos? ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar bastante atrás, bastante como atrás, ya sabemos a esta altura <ríe> eh, el primer asentamiento que hubo en Malvinas fue justamente francés, estuvo a cargo de Luis Antoine de Bungaville, eh, que partió en su momento de Saimaló, justamente de ahí viene el nombre Malvinas, que era de Malouinas, pasó a ser Malvinas. Este, este primer viaje que hizo con dos fragatas, el Águila y la alfinge, transportaba más de 300 personas, que venían con víveres, con ganado, los famosos este, vacas y toros que se criaban en Malvinas, los primeros los trajo justamente Mungaville en este, en este viaje. Y también materiales de construcción, pues justamente iban a construir, a hacer un asentamiento permanente. Eh, y si bien la mayoría de la tripulación eran, eran hombres oficiales, marineros, pilotos, grumetes, carpinteros, y todos los que se dedicaban a la construcción, había cinco mujeres en este primer viaje, que pertenecían a dos familias, y hasta podría haber una sexta mujer, porque en este primer viaje hubo un recién nacido que nació en el viaje de Francia hasta Malvinas. No sabemos si fue hombre o mujer, pero este, en principio serían cinco las primeras mujeres que había en Malvinas. ¿Qué hicieron? Llegaron a las islas en 1764 y construyeron el famoso fuerte, que seguramente lo tenés ahí en una imagen, el fuerte de San Luis en honor a, a Luis XV, que era el que promovía este, este viaje. Construyen el fuerte, construyen las viviendas para toda esta población que se iba a quedar ahí. Y de todos estos que fueron estos 300, solamente quedan 30. 30, en realidad son 29. 29 son los primeros colonos que quedan en forma permanente en las Malvinas, en las cuales estaban estas dos familias con sus cinco mujeres. Y estas dos familias eran acadienses, venían del Canadá francés. Bungabil, una vez que arma la colonia, arma el fuerte, este, y, y deja todo como en funcionamiento, se va, se vuelve a Francia a buscar más colonos, más víveres, para fortalecer este asentamiento que hicieron en, en Malvinas, con la excusa de que se ponían ellos porque estaba vacío, y antes que vinieran los ingleses, lo ocupaban ellos. Entonces ahí empezaron esta, esta construcción. Esta colonia va aumentando, de hecho hace otros dos viajes Gabil y llega a tener 150 personas, 150 colonos eran los que estaban asentados en, en Malvinas, y también fomentando la población femenina, llegando más o menos a 20 mujeres. Cuando España este, llega a los oídos de que están los franceses asentados este, en Malvinas, por supuesto que protesta, y le dan la razón. <risa> Que fortalece justamente nuestra soberanía este, sobre las Islas Malvinas. ¿Me dais la razón? Eh, perdón, breve. que Para que se sí. están viendo, que por ahí no están escuchando la historia de Malvinas del siglo XVIII por primera vez, para entender por qué las Malvinas son argentinas, primero hay que entender por qué fueron españolas, pero para entender por qué fueron españolas hay que entender por qué fueron, aunque sea en un breve periodo, francesas. ¿sí? Este breve periodo eh, de de la ocupación francesa de Malvinas, aclaro ya que nos están viendo que no es en detrimento de la soberanía argentina, todo por el contrario, hay una continuidad entre lo que fue la soberanía francesa, la soberanía española, y la actual, que es la soberanía argentina. Pequeño paréntesis. Exacto, perfecto. Bueno, lo cierto es que Francia reconoce la soberanía española y tiene que devolver las islas este, a España. Y a quién le encargan esto también, a Bougainville le encarga que haga este, esta entrega de las islas, que entregue todo lo, lo que había en las islas, con lo cual también tiene un res, resarcimiento económico de más de 600.000 libras. En esta oportunidad, eh, Bougainville parte de Francia con otras dos naves, pero en este caso, naves de guerra. La Budés y Etoile, que vendrían a ser algo como malhumorado, según entendí, y la Estrella, son las dos naves este, de guerra con las que parte, nuevamente a Malvinas, para hacer esta, esta entrega de, de las islas eh, al, al gobierno que correspondían, y es así cuando España nombra al primer gobernador de las islas, que es Felipe Ruiz Puente. Pero un dato acá que quiero agregar, es que en este viaje, en, esta, en estas fragatas de guerra, sube una mujer. Pero como estaba prohibido que las mujeres subieran a los barcos de guerra, sube disfrazada de hombre. Esta mujer se llama Jean Barret y era botánica. Estaba muy interesada en hacer este viaje, no solamente porque iba a Malvinas, sino porque Luis XV había eh, aceptado o, o estimulado que se haga el primer viaje de circunnavegación francesa. Y, por supuesto, Jean Baret, que está interesadísima en hacer este viaje, y se anota como asistente de un naturalista que iba en ese viaje, que era Philippe Comerson. Así que sube, disfrazada de mujer, y así, disfrazada de hombre, perdón, y así empieza eh, su viaje. Pero en medio del viaje descubren que no era un hombre, sino que era una, una mujer, y la obligan a bajarse del, del barco este, junto con Comerson, que era este, la persona a la que ella ayudaba y que obviamente estaba en complicidad con ella este, y la encubrió todo ese tiempo, la desembarcan en las islas eh, Mauricio. Es la imagen que tenemos ahí, que aparece en la foto, es justamente ella. Y también cambió su nombre, de femenino a masculino. Pero volvamos a, a Puerto Luis. Luego de que Bungaville entrega las Malvinas, España nombra al gobernador de las Malvinas, Ruiz Puente, y así suceden 20 gobernadores al frente de 32 gobernaciones. Todos hombres. Todos hombres. Tampoco tenemos registros que haya mujeres en el presidio que había. Sabemos que la, la, en el periodo español hubo un presidio, en, en Malvinas, bueno, tampoco tenemos registro de que en ese presidio haya habido mujeres. ¿Y qué pasó, Juan, después de la Revolución de Mayo? Bueno, acá es donde aparezco y hago los, los pequeños aportes ¿no? históricos. Interesante esto que mencionás, eh, Silvi, para también entender la dinámica que hicieron los españoles con Malvinas. ¿Qué uso le dieron? Era como una especie de alcatraz virreinal, ¿no? era una, un presidio a cielo abierto porque obviamente no, no se podían escapar porque no podían salir del, del archipiélago nadando al continente o a Tierra del Fuego y como bien vos mencionas nosotros tuvimos en nuestro museo eh, expedientes penales, digamos, no se veía la carátula ¿no? de los expedientes y hasta wow. ahora, digo hasta ahora porque no, no estamos cerrados, o sea que el día de mañana un investigador una investigadora encuentra un expediente penal virreinal hasta ahora los condenados a Malvinas han sido hasta ahora, lo que sabemos, eh, varones. ¿sí? Exacto. Pero bien, como bien vos me... sí. No, no, seguimos con, sí, con sí, la sí. Revolución de Mayo. Exactamente, y a partir de la Revolución de Mayo y, y la Guerra de Independencia, como, como bien muchos saben y que ya estuvimos hablando, eh, todo el territorio virreinal del virreinato del Río de la Plata pasa a ser un, un Estado independiente, pasa a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego se cambia el nombre de Provincias Unidas del Sur, que era más, más inclusivo y más abarcativo con la realidad territorial y esto un poco ya lo hemos charlado digamos en, en, en transmisiones anteriores de que al contexto de la independencia había un gobierno de, que era el directorio, que era un gobierno centralizado, unipersonal, con sede en Buenos Aires, que obviamente tenía la oposición de los caudillos federales, Artigas en, en la Banda Oriental, López en, en Santa Fe, eh, Pustos en Córdoba. Y que bueno, que estas fuerzas eh, políticas ¿no? entre directoriales y federales chocan el primero de febrero de 1820 en la Batalla de Cepeda, donde ese poder central se disgrega en las autonomías provinciales más o menos como las conocemos hoy. La pregunta filosófica era quién se hacía cargo de Malvinas y era que eh, Buenos Aires le correspondía hacerse cargo de lo que hoy conocemos como Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Río Negro, eh, Chubut, Santa Cruz. Tierra del Fuego y Malvinas, todo ese territorio patagónico formaba parte de la Provincia de Buenos Aires. Y es en este contexto entre, que todavía está el, el directorio en las últimas, ¿no? enero de 1820, que es que se lo nombra a David Shewitt, ¿sí? que hace poco ya estuvimos hablando sobre este Bicentenario, eh, de su llegada a Malvinas con la Fragata Heroína, y en noviembre, el 6 de noviembre de 1820, eh, planta nuestra bandera nacional, haciendo un ejercicio y la toma de posición formal de nuestra soberanía en, en Malvinas. Bien, y en ese viaje tampoco había mujeres. Hasta lo que sabemos, como vos decís, el día de mañana no sabemos si esto puede cambiar, pero hasta hoy lo que tenemos de información es que en ese viaje no hubo mujeres. Y en el 24 aparece la expedición de Pablo Arihuatí, también con destino a, la, a las Malvinas, tenemos este documentación de la G.N. Aprovecho para decir que el Archivo General de la Nación es una fuente de información re importante a la que solemos este, acudir con, con frecuencia para buscar documentación que es muy, muy rica. y entre, Dentro de esa documentación encontramos este documento de Arihuatí de 1824 firmado por, por él en el que nombra a los 23 peones que contrata para esa expedición y no figura ninguna mujer. Como este otro documento que también tenemos, de 1825, en el que Bernet también hace un contrato, de 25 gauchos. El nombre de gauchos y peones en realidad es, es variable, porque si uno lee este, documentos como venimos mostrando en las redes, el diario de Emilio Bernet, a veces los gauchos y los peones hacen más o menos las mismas actividades, sobre todo al principio de este poblado de Puerto Luis, de, de repente el clima estaba feo y en vez de ir a, a buscar ganado, se ponían a, a arreglar una casa, a construir, o sea, que peones y gauchos en ese, en ese contexto no era muy, muy distinto. El documento de, de Bernet 25 gauchos que contrata, todos hombres, no hay ninguna mujer, y el primer viaje que hace Luis Bernet a las islas era supuestamente para llevar estos primeros 25 gauchos. Sale de Buenos Aires el 12 de enero y llega a Malvinas el 9 de junio. Es la primera vez que Luis Bernet pone pie en las Islas Malvinas, en lo que va a ser Puerto Luis. Bernet continúa por muchos años llevando barcos con víveres, con peones, con gauchos, va y viene este, a las islas. En todos esos documentos que encontramos no figura ninguna mujer. En 1828 tenemos el decreto de, de Dorrego, que enter, que, ahí te dejo la, la palabra para que cuentes brevemente. Sí, ahí, digamos, para contextualizar ahí un, un poco y sumarte ahí lo, lo, lo que estás diciendo, eh, en, en, en, nosotros lo que estamos viendo que a lo largo de 1820, así como había una convulsión entre directoriales y federales, ya en 1820 está la discusión entre unitarios y federales, y el clásico ¿no? De, del Boca River de nuestras guerras civiles, pero que a pesar de eso había una continuidad eh, de ejercicio de soberanía, Malvinas como política de Estado. Y a pesar de que todavía estamos en plena guerra de Brasil, dato no menor, estamos en un en un conflicto externo respecto a la soberanía de la Banda Oriental, eh, en 1828 claro, eh, Perdón, justamente por eso, por la guerra que teníamos con Brasil, es que sale en enero Bernet y llega en junio a Malvinas, claro. porque en el medio hubo algunos acontecimientos que, que le complicaron la llegada. Claro, y eso también nos sirve para entender también la, ciertas complicaciones que había de la navegación de la época, ¿no? El viaje de chiwi también fue muy accidentado, tardó varios meses en llegar a Malvinas, y como bien vos mencionás, eh, también Bernet sufrió estos avatares fruto del contexto ¿sí? político. Y es que en 1828, eh, este decreto en la época de, de la gobernación bonaerense de Dorrego, firmado también por Balcarce que se hace y se reanuda las concesiones de tierras eh, de Malvinas a, a, a Bernet, con esta idea de consolidar, eh, desde el punto de vista económico sobre todo, la soberanía argentina en Malvinas y de, justamente era que Bernet for, forma una población permanente en las islas. Entonces, así como decíamos que lleva peones, lleva gauchos todo el tiempo, materiales, construcción, víveres y demás para la población, tenemos un otro documento de la del AGN, que difundimos también a través del diario de, de Emilio Bernet, eh, que en 1828 lleva negros y negras desde Carmen de Patagones, provincia de Río Negro, a Puerto Luis. Y así que eh, reflejado en el diario que tenemos ahí el, el flyer, ¿no? Que dice, el martes 2 de septiembre del 28, tiempo lluvioso, con viento sureste, esta tarde entró aquí la polacra Luisa y su capitán Morris, comprando y, y despachado por Luis, por Luis Bernet, obviamente, del río Negro para acá, con 19 negros y 12 negras a bordo. Estas 12 negras fueron las primeras mujeres en llegar a Malvinas. Allí también se casaron y tuvieron hijos, por eso también pusimos en el flyer lo que relata Emilio el domingo 25 de octubre de 1829. Buen tiempo, con viento fresco del sur-suroeste, se efectúa el casamiento de los morenos Antonio y Marta, después del cual había baile de negros hasta tarde de la noche. Estos son los primeros registros que tenemos de las primeras mujeres que llegaron a Puerto Rico. Y acá también hacemos una mención a María Remedios. Claro, exactamente. Sí, es, es, es, es muy interesante esto que mencionas, porque cuando hablamos de, de la historia de nuestro país, hablamos de los pioneros y las pioneras, fue todo un tema, digamos, discutir la cuestión de la afroargentinidad, ¿no? Es algo que se ha discutido mucho en estos últimos 10, 15 años, desde el punto de vista historiográfico, derribando un mito clásico, que no lo voy a ni pronunciar, pero implícitamente creo que me están entendiendo, que históricamente hubo una negación totalmente de, de la, la afroargentinidad, ¿no? y desde el año... 2010, ¿sí? que a través de, digamos, de los festejos del Bicentenario, rompiendo con esos eh, clichés eh, de, de los actos escolares, ¿no? de que solamente se habla de la población afro para la Revolución de Mayo y después eh, se invisibiliza todas las contribuciones, los aportes y, y los vaivenes de, de, la, de la cultura afro de nuestro país. Y acá estamos viendo eh, en imágenes ¿sí? un, un dibujo de María Remedios del Valle que está es muy difundido, está en todas las redes. Fíjense en, en Instagram, si no lo habrán visto, en Google, en un montón de páginas, e incluso en medios de comunicación, que a nosotros no nos sorprende, este dibujo es de autoría de una compañera del museo, eh, Colores, ¿sí? María Colores, que si nos está viendo también le mandamos un saludo, donde se realizó, digamos, este dibujo en el contexto de los festejos de carnaval de febrero del 2015. Nosotros tenemos en, en nuestro museo un panel dedicado a las mujeres de Malvinas, que bueno, lo vamos a ver al, al final de, de esta charla. Y del otro lado de ese panel tenemos un paralelismo con las mujeres de la patria, donde contamos con imágenes de Juana Zurduy, Manuela Pedraza, Petrona Simonino, quien peleó en Vuelta de Obligado, y incluimos la imagen de María Remedios del Valle eso, en esos festejos de carnaval de febrero del, del 2015, para hacer digamos esta, esta contribución sí de nuestra historia y de nuestro sí, de nuestra identidad nacional y malvinera respecto de la cultura afro. Y, y agrego, digamos, como dato reciente, que recién hasta el año 2013, ¿sí?, por la ley 26852, que es que se reconoce como el 8 de noviembre como el día de los afroargentinos y afroargentinas y la cultura afro de nuestro país, que coincide con el pase a la inmortalidad de María Remedios del Valle, quien fue injustamente olvidada después de la Guerra de Independencia fue recién reconocida por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Viamonte, y en el segundo mandato de, del gobernador Juan Manuel de Rosas, se le hace un reconocimiento eh, económico y también eh, militar, dándole una pensión equivalente a la de sargento mayor. Y Aprovechamos para contar que el Ministerio de Cultura de la Nación justamente lanzó un concurso de poesía, de dibujos y demás para difundir la figura de María Remedios del Valle. Bueno, y volviendo a los afros, eh, de esta presencia afro en Malvinas también da cuenta eh, María Saez. Pero antes de hablar de María Saez, vamos a decir ¿quién fue María Saez. <ríe> bueno, María Saez había nacido en la banda oriental en 1800, se casa con Luis Barnett y cuando Barnett es nombrado comandante político y militar de las Islas Malvinas en 1829, viaja hacia el, hacia el archipiélago. Llega a Malvinas el 14 de julio de 1829, con sus tres hijos, con sus primeros tres hijos, Luis, eh, Emilio, Luisa y Sofía, que aún ni siquiera caminaba, y además estaba embarazada. Eh, en el, en el, desde el día que llega a Puerto Luis, ella empieza a escribir un diario, que yo debo confesar que cuando empezamos a, a construir el, el museo, el diario de María Sáez me atrapó, este, no, no lo conocí hasta ese momento, y me pareció un documento impresionante ella escribe día por día, todo hasta lo mínimo que pasa en Puerto Luis. Por eso digo, el primer día que ella, ella llega, escribe en su diario, llega a las casas y lo primero que vi fue una infinidad de negras chicas y grandes salir a recibirme, haciendo las mismas demostraciones de contento que los negros. Y todo este diario, que es breve en realidad porque va desde julio hasta diciembre, página por medio, ella habla de los negros, de las negras, lo que hacían, cómo trabajaban, y ella trabajaba a la par en el sentido de que, si hacían velas, ella hacía velas, cortaban ropa, este, tenía una presencia muy fuerte en las islas, y este, este documento que deja este diario, es un documento muy importante, porque gracias a este diario, y a otros documentos por supuesto, es que pudimos eh, reconstruir cómo era este pueblo, cómo era Puerto Luis, y nos acerca a lo que era la cotidianidad, no eran dos piedras ahí olvidadas en el fondo del mundo, sino que era un lugar activo, en el que había eh, actividades todos los días, tanto de ir a buscar el ganado, de pescar, de hacer pan, de plantar y cocinar este, la, las cosas que podían sacar, de ordeñar las vacas, hacer quesos, era un, un continuo de, de actividades. Y también deja registro, María, de los barcos que llegan, de los barcos que llegan con mucha frecuencia a las islas para proveerse tanto de, de ganado, de carne fresca, que era importantísima, justamente por el escorbuto que sufrían so, que las embarcaciones que hacían largos viajes, la carne fresca era como esencial, también tenía agua dulce, malvina, o sea que era este un lugar súper importante, estratégico en esa posición, y María nos cuenta esto con, con mucho con mucho detalle, y, y para mí fue un, un hallazgo, como trae este, este diario, que no es, hasta que empezamos el museo por lo menos no era demasiado este, conocido, nosotros lo difundimos, todo lo que, lo que pudimos, y, y lo sigo teniendo en mi mesa de luz para, cada tanto, consultarlo. Eh, bueno, ahí estamos viendo la, la foto de, de María Sáenz, ¿no? Sí, ya la vimos y, con, con y la diario. primera imagen del diario, y ahora, si mal no recuerdo, tendríamos que ver la, la maqueta, digamos, ¿no? Cómo eso se Bien. tradujo en... El, quería, ah, no, perdón, hacer... tal de Malvina, el primero. Sí, sí. Quería hacer una, una, sola, una sola mención. Eh, como decíamos, pasaban muchos barcos por Malvinas, y hay una, una narración de Fitzroy que describe cómo es su visita a la casa de Bernet y demás, y en un párrafo dice, la señora Bernet, una porteña, nos dejó oír su excelente voz, que sonaba no poco extraño en las Malvinas, donde solo esperábamos encontrar algunos loberos. María, además, participa de la fundación de Puerto Luis, le coloca cintas blancas y celestes a los habitantes, cantan el himno, pero no era la única mujer que había, había mucho, muchas otras mujeres que la encontramos, tanto en el diario de, de María como en el diario de Emilio. Estaba Antonina Roxa, Gregoria Madrid, Melita, Victoria Enríquez, que es una de las que se casa, Mariquita que era la esposa del pescador, Carlota, Elisa, Marta, Julia, Francisca, Carmen y otras. Y Francisca fue justamente, eh, que también era una negra, quien es la protagonista del primer nacimiento en las Islas Malvinas. Y vemos lo que dice el diario de Emilio Bernet el jueves 10 de diciembre de 1829. Nublado, con chubascos de granizo y lluvia, como también un poco de nieve. Viento sur muy fuerte. Parió esta mañana a las 5 y cuarto de la negra Francisca un muratito. Los negros pisaron cal. Yo hice dos docenas de velas de molde. Acá también ratificando que tanto María Sáenz como Emilio en este caso trabajaban todo el tiempo a la par de los peones, de los gauchos y del resto de la población de Malvinas. Eh, por investigaciones de, de Pablo Sirio, que también estuvo en este ciclo, concluye que este niño, que, que es el hijo de Francisca, es el que, se, que lo denominan Daniel. Pero hubo otros nacimientos. El 5 de febrero de 1830, nace la hija de María Sáez y Luis Bernet. Dijimos al principio que ella llega a Malvinas embarazada. Bueno, en algún momento tenía que haber un nacimiento. Acá nace este, esta, esta hija de ellos, que es Malvina Bernet, que es la primera mujer nacida... Argentina nacida en las islas. Y acá vamos a hacer una, una acotación y también un agradecimiento. Una acotación por el nombre. Muchas veces vemos documentos que aparece como Matilde, Malvina Bernet, o como Matilde Bernet, eh, y hubo documentos que nos has, alcanzó Ana Aramendi Jurado, que es descendiente de Malvina Bernet, y que está haciendo toda una investigación justamente por el nombre, si es Matilde, si es Malvina. Y nos acercó varios eh, documentos, el censo de 1869, el censo de 1895, y un documento en el que aparece el casamiento de una de sus hijas, de Malvina Justa, en la que aparece no como Matilde, sino como Malvina. Entonces, al día de hoy, podríamos decir con esta documentación que el nombre de esta niña nacida en Malvinas era, fue Malvina Bernet. Ahí te sumo, Silvi. Primero nada, seguir saludando a quienes nos acompañan acá en la transmisión. Nos están mandando saludos de Tres Arroyos, de Río Grande, Capital Nacional de la Vigilia, de Ushuaia, Capital eh, de Malvinas. Eh, bueno, básicamente de todas las provincias, así que estamos agradecidos. No dejen de mandar saludos, que estamos atentos al chat. Y también reafirmamos este saludo a Pablo Ciro, que también está acompañando esta transmisión, así que ahí está haciendo sus aportes en el chat, así que también le mandamos un, un saludo. Ahí respecto del, del nombre Malvina, me, me estoy yendo un poco del guión, ¿no? pero quería ahí aportar, porque a veces surgen así en, en vivo. <risa> este, esta cosa de que Malvina es un nombre, o lo fue por mucho tiempo, eh, un nombre común en, en, en Malvinas, incluso post-ocupación británica, como también un símbolo de que están reconociendo nuestra soberanía. Si uno va a Puerto Argentino, y esto lo, lo, lo pudimos averiguar por, por gente que viajó a, a Malvinas, que hay un hotel muy conocido en Puerto Argentino que se llama Malvina Hotel, ¿no? Y, y, y cuando uno le pregunta, pero ¿cómo se llama Malvina? Y hacen así, como vieron el, el emoji del WhatsApp, como y no sé, se llama así, se ve que es un nombre muy común porque la dueña del hotel que lo fundó se llamaba Malvina, bueno, el nombre Malvina, sí. o, o, o Malvina como nombre, digamos, ¿no? Eh, nombre propio es también un indicio de soberanía indiscutible eh, en relación de, de nuestro argentinidad en, en Malvinas. Perdón, quería agregar ese, bueno, ese pequeño dato. No, perfecto. Bueno, just, justamente es Malvina Bernet la que empieza como una tradición familiar poniéndole a los hijos el nombre de Malvina. De hecho, tiene una hija que se llama Débora Malvina y otra Malvina Justa. Claro. Y, y, y la idea era que cada generación subsiguiente le pusieran al menos a un integrante de la familia el nombre de las islas. Eh, Malvina Pernet se instaló con su familia muy cerca de nuestro museo, en la finca que tenía ahí en, en San Isidro, que si hoy se pueden acercar, tiene una placa, no se puede visitar ni, ni nada, pero bueno, tiene una placa afuera que cuenta que ahí vivió este, Malvina, y ella organizaba en, sus, en su casa reuniones familiares, reuniones también con este, bueno, otra parte de la sociedad, en la que reivindicaba siempre la soberanía argentina en Malvina. Ella fue una incansable luchadora por la soberanía, y su familia continuó, ese, ese legado. Y hablando también de estos eh, aportes, digamos, tanto de María Sáez como de Malvina, nosotros ahí teníamos preparado, y lo voy a mostrar en, en pantalla, una imagen de la maqueta ¿sí? que tenemos en, en el museo, donde claramente uh -huh. se ve ahí la famosa casa del, del comandante, eh, con no, la bandera no, no argentina ahí en, en, en primer plano. Eh, contanos, Silvi, ¿cómo, cómo fue este trasfondo de cómo hablamos de fuentes historiográficas, como podría ser el diario de María Sáez, el diario de Emilio, en, por ejemplo, la construcción de esta maqueta, que es un, un hito, ¿sí? en, en nuestro museo. Claro, eh, cuando hicimos el, el museo y surgió la idea de poder representar, hacer más tangible este, este lugar, que se veía como algo tan poco conocido, la forma más fácil de verlo era justamente con, con una maqueta. Entonces había que buscar cómo era cómo era ese lugar, cómo era ese pueblo, dónde estaba la comandancia, cómo estaba construida. De hecho, cuento que la comandancia había sido la iglesia de los españoles. Era la única casa que tenía dos plantas. Esa casa, este, en la que se asienta Bernet con su familia, había sido la antigua, casa de, la antigua, antigua iglesia de los españoles. Eh, y, y siguiendo todo el, el relato de, de Marías que pudimos ir reconstruyendo, dónde estaba la casa del pescador, dónde estaba la casa de, de la turba, dónde estaba la casa de la leña, dónde estaba la casa del tonelero donde hacían los, los valles porque era la más grande, dónde estaba el almacén. Fue un documento súper importante para poder llegar a esta reconstrucción más sumando otros este, documentos, Hay, también muchos documentos de, en el AGN, que tiene dibujos, planitos, de cómo era este, este lugar. Con lo cual fue una, es una fuente muy importante de información. Ahí te sumo tres saludos ¿no? que están acá en el chat. Bueno, primero que nos saluda el director del museo, Edgardo Esteban, que nos saluda por esta transmisión. Y también tenemos eh, a Daniela Badra y a Mario Volpe, quienes también son asiduos de, de este ciclo. Ahí Daniela vara me corrigió, es Malvinas House, si no es Malvinas Hotel, ahí eh, incorporo. Y lo que acá menciona y aporta Mario Volpe es que desde 1859, que en la familia de Rosas, digamos, eh, siempre la, el nombre Malvina estuvo presente en el árbol genealógico, así como... Un... Sí, sí, siempre hiciste con eso Mario, me, me olvidé de mencionarlo. Bueno, les mandamos un saludo. Bueno, vamos a seguir con otra María, en este caso, llamada la Grande, María Vieja, la Reina o Santa María. ¿Quién es esta María Grande? María Grande llega a Malvinas en 1831, para acordar con Bernet el intercambio comercial entre las islas y el continente, pero... Vamos primero a saber quién es ella. Ella fue la casica de los Tehuelches, y lo digo así con A: casica. Así como está el rey y la reina, se dice casica, no cacique, no es la cacique, es casica. Entonces, María era la casica de los Tehuelches durante la primera mitad del siglo XIX. Sus dominios iban desde el estrecho de Magallanes hasta el río Negro. Ejercía su liderazgo sobre más de mil hombres y mujeres y durante todos sus años de, de cacicado, porque así se llama, reinó la paz en las costas de la Patagonia. Las tolerías donde ella estaba asentada era en las veras del río Santa Cruz, donde había 15 toldos que rodeaban al de Aldemaría, y en ese lugar había 120 guerreros. Pero era una población que podríamos llamar seminómada. Eh, su fecha de nacimiento y lugar no están demasiado claras, pero se calcula que había nacido, había, había nacido cerca de 1787. Ella fue descrita por muchos navegantes, por Weddell, por Fitzroy, por Parker King, por, Dar por Darwin, que fue justamente la que la apodó Santa María, que describen cómo era su to la tolería, cómo estaban distribuidos este, alrededor de ella, este, su liderazgo, eh, y también cuentan datos de color, por, como por ejemplo que usaba medallas, este, eh, los aros que tenía eran medallas de, de la Virgen María y que hacía una suerte de ceremonia con un, con un crucifijo y un, este, y un cristo, eh, todos esos detalles lo cuentan estos navegantes que pasaban. Era una muy hábil eh, comerciante, pero por, ¿por qué comerciaba con ella? O sea, ¿Por qué la venían a buscar? Era justamente lo que decíamos también antes con el tema de la carne, necesitaban tener carne fresca, y María tenía mucha provisión de carne de guanaco, pero quería otras cosas, o sea, ella entregaba carne de guanaco, Pieles de guanacos, de zorrinos, y también dice pieles de león. Cuando habla de pieles de león no se refiere al león africano, sino al puma. Esas son las pieles de, de león que ella, que ella tenía. ¿Y qué era lo que ella pedía? Ella buscaba escuelas, monturas, cuchillos, hierba, azúcar, alcohol, incluso cuentan que cuando ella quería alcohol decían, mi, mi Cristo quiere alcohol, mostraba el Cristo como que era el que pedía el alcohol. Pero volviendo a, a Malvinas, eh, María lo conoce a Vernet en 1823 en la península de Valdés, cuando ella estaba acompañada por más de mil indios. ¿Qué hacía Vernet en la península de Valdés? Estaba justamente matando, el ganado vacuno para extraer la carne y los cueros, y veía que a lo lejos había muchos indios, más de mil, que lo estaban mirando muy atentamente, esperando que llegue su cacique. Grande la sorpresa de Vernet cuando ve llegar, que no era un hombre el que llegaba, sino una mujer. Y justamente es ella la que evita que esto pase a mayores, que haya un enfrentamiento este, más, más complicado, y logra empezar a comerciar. Como decíamos antes, todas la describen como una muy hábil este, comerciante, y es la que interviene para poner paño fríos a la situación y empezar una actividad este, comercial. Justamente por esta habilidad es que Bernet la apoda como María la Grande en referencia a Catalina II de Rusia y al gran liderazgo que tenía ante su, su comunidad. Eh, pero pues ya cuando es comandante de Malvinas, Bernet ve como algo necesario poder estar en un contacto más fluido con el continente, sobre todo por los caballos. A Bernet le costó mucho, fue muy difícil llevar caballos desde Bahía Blanca, más o menos, hacia Malvinas. Fue un viaje muy largo, los caballos se llevaban eh, golpeados, porque a veces la navegación era difícil en esas aguas, llevaban, llevaban golpeados, lastimados, entonces él quería tener un punto lo más cercano al sur de la Patagonia continental para poder comerciar este, en ese punto, llevar, llevar madera, llevar carne vacuna, llevar todo lo que tenía en las islas, y a su vez proveerse de, de caballos, que era lo que más le interesaba. Es por eso que decide invitar a, a María la Grande, este, con este previo conocimiento que tenía, a que venga a Malvinas y ahí vemos también una carta del Archivo General de la Nación, en la que él le escribe a María Luis eh, Bernet, y, y se autodenomina eh, Luis Corazón Bueno, y le escribe a María y le dice que quiere este, entablar contacto, que le invita a la isla. Bueno, finalmente esto ocurre. La van a buscar dos colaboradores de Bernet en la goleta Unicorn para poder establecer este, este contacto. Eh, María llega con su comitiva llega a Puerto Luis el 15 de enero de 1831. Después de un viaje muy complicado, María no estaba acostumbrada a andar este, en caballo, con lo cual este, le, le impacta bastante esto de, de navegar, y, y tiene que estar como un día arriba del barco hasta que se calmen las aguas para poder bajar en las islas. Bueno, cuando baja en las islas se recibirá como lo que era, una reina con todos los ajas, ajos posibles, le regalan frenos, espuelas, estribos, hechos por eh, el taller del herrero que había en, en Puerto Luis, le escondían asado con cuero, toman vino, le regalan zapatos, bueno, es toda una, una gran fiesta, Bernet declara feriado ese día para dedicarle toda la, la atención a, a María y sus acompañantes, eh, le, le regala un vestido azul porque también ella pedía, cuando intercambiaba cosas, pedía eh, a avalorios y pedía este, vestidos de colores. Eh, o sea, acostumbrada a vestir con, con pieles de, de animales, le llamaba la atención todo lo que era colorido, pedía vestidos azules, vestidos rojos. Eh, la visita dura 15 días en Malvinas, pero este acuerdo comercial que pretendía establecer Bernet, lamentablemente no llega eh, a concretarse debido al ataque norteamericano primero y a su británica eh, posterior. Se cree que María murió en 1841, y cuenta la, la leyenda que se encendieron fogatas en toda la costa patagónica, que duraron aproximadamente tres días y tres noches. Era alguien muy, muy, muy importante en todo lo que era la, la Patagonia meridional. meridional, era un cacicazgo muy fuerte el que ella, el que ella ejercía. Ahí te sumo Silvi, esto que estás contando que es más que interesante. Estoy viendo ahí los comentarios en el chat, están, digamos ¿no? con, con una atención muy, muy profunda con esto que estás mencionando. Eh, nosotros en la, en la charla pasada cuando hablamos de esta diversidad, digamos ¿no? que había en Malvinas, eh, población afro, eh, gauchos, eh, bueno, europeos, pero que estaban, digamos no, bajo la órbita de, de la, lo que sería la soberanía argentina, ¿no? De David Shewitt, como navegante, o incluso Luis Bernet, digamos, que nació en, en Hamburgo, esta idea de que, yo me atreví a adjetivarlo de esta manera, pero bueno, me hago cargo, que Malvinas era una comunidad organizada, no, eh, sobre todo tomando en cuenta con la, las dificultades, no solo de llegar a Malvinas, la navegación de la época, que, que bien lo, lo, lo describiste, sino también la diaria de Malvinas. no, eh, es, Era una tierra que necesitaba de, de esta construcción ¿no? De, de forma mancomunada entre todos los actores sociales digamos, ¿no? de, de, de Malvinas y todos bajo una misma bandera. ¿no? Vos mencionabas lo de la, las identificaciones celestes y blancas, nosotros recordamos en emisiones anteriores lo que fue la, la, la, la, la celebración de, de, de, la, de la toma de, la, de lo que sería la jura por la comandancia que hizo Bernet, que está descrito en el diario de María Sáez el 30 de agosto de 1829, celebrada con 21 cañonazos, y Pero esto que estás mencionando en relación a María la Grande, cómo Malvinas se conecta, primero con Buenos Aires, se sabe que la conexión de Malvinas-Buenos Aires era directa, porque era una comandancia dependiente de la gobernación de Buenos Aires, pero a su vez Malvinas con eh, lo que sería la Patagonia continental, estamos hablando de Santa Cruz, Río Negro, el sur de la provincia de Buenos Aires, mencionaste Bahía Blanca, es decir, no había ningún tipo de dudas de esa integración, no solo al interior de, de las islas, sino entre las islas y el continente. No solamente expresado a través de la flora y la fauna, que eso lo charlamos en, en, la, en la transmisión anterior que, que hicimos en mayo de este año, sino también hay una integración humana entre las islas y el continente que abarca desde la población afro, la población gaucha y la población eh, originaria, como le llamamos hoy en día. Sí, exacto, la correlación era, era total. Todas estas historias... Eh poco conocidas, ocultas, las empezamos a vislumbrar de, en el museo desde su inauguración, así como hablábamos en otro momento de, de Fisheral. Eh, ¿Quién conocía el viaje este de Fisheral No era muy conocido. Este, a mí me gustaba, me quedé con las ganas de preguntarle al hijo de, de Fisheral si él sabía dónde estaba el, el avión en el momento de que se inauguró el museo. Estuvieron presentes en la, en la inauguración pero no, nos llegamos a preguntarle si conocían esta, esta historia de, de cómo había llegado el avión a, al museo, si ellos le habían perdido la pista en algún momento, si sabían dónde estaba, o lo mismo que la carta de, de San Martín, ¿quién hablaba de, de, la, de San Martín y Malvinas antes de la inauguración del museo? No, no, no había mucha información, el museo empieza a, vis, a visibilizar todas estas, estas historias ocultas, estas pequeñas historias que hacen a la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Igual que el caso de, de otra mujer importante que fue Cristina Berrier, que fue la única mujer del operativo, del operativo Cóndor. Eh, lo mismo que las eh, maestras que viajaron del continente a las islas a enseñar este castellano en, la, en, en el periodo anterior a la, a la guerra las enfermeras y instrumentadoras quirúrgicas, que aprovechamos para hacerle un, un homenaje que, que tantas vidas salvaron, fueron tan importantes en ese momento, como las mujeres de la Marina Mercante, de las que también habló en su momento eh, Juan Terranova, eh, que había eh, oficiales, cadetas, radiotelegrafistas, que cumplieron roles muy, muy importantes. Todas estas mujeres, como habías dicho antes, las visibilizamos en ese panel que llamamos las, las valientes de, de Malvinas. Rescatar las biografías de estas mujeres es un imperativo histórico para nosotros y resaltamos que fue justamente una mujer, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta que concretó la creación del primer Museo Nacional dedicado a reivindicar la causa Malvinas. Por supuesto que hay muchas más mujeres, como habías dicho al principio que nos gustaría seguir este, hablando, todas las, las mujeres del siglo XX, las mujeres de la Antártida, eh, la historia de Mabel Motet también es muy interesante, pero ya la vamos a abordar en otro momento con más, con más detalle, o la historia del, del busto de, de vita que estaba en, en Antártida, hay otras muchas historias de mujeres que vamos a seguir hablando, seguramente el próximo año, porque este, el calendario este año ya está, ya está completo. Eh, pero bueno, estas son las historias que quisimos contar hoy. Bueno, me, estamos viendo en imágenes, ¿no? la imagen de, de nuestra actual vicepresidenta, eh, expresidenta de la nación, quien fue la, la primera presidenta electa encabezando la fórmula en el año 2007, la primera eh, mujer presidenta reelecta de, de nuestra historia. Y esta imagen que, que nos compartiste para esta transmisión, que fue el 10 de junio del 2015, en el primer aniversario del museo, donde eh, bueno nuestra vicepresidenta, eh, en ese momento, en ese, tanto en la inauguración como el primer aniversario, eh, dejó muy en claro ¿no? cuál es el propósito del museo y en esta idea de no solamente reafirmar nuestra soberanía en el plano de lo que sería la política internacional, las relaciones exteriores, todas las, las gestiones de, de cancillería que, que actualmente la, la, la están encabezando muy bien, con, sobre todo con la recreación digamos ¿no? de la Secretaría de M. Malvinas por esta declaración que, que mencioné al principio del G77 más China, sino también esta idea de, bueno, la cuestión identitaria, la cuestión cultural, digamos esta idea de reafirmar eh, nuestra soberanía a través de un, de un dispositivo, si se quiere, que es el Museo de Malvinas, eh, como, como de alguna manera una herramienta eh, para hacer soberanía en el plano identitario y cultural y ver que de Malvinas tenemos 500 años de historia, que digamos podemos eh, ahondar digamos, en un montón de episodios que, como bien decías estaban ocultos. ¿sí? Eh, a mí, si se me permite un, un comentario, claro. nadie puede negar, nadie, que eh, el periodo 2003-2015 fue de sucesivas reparaciones históricas. ¿no? Quizás empieza de forma más emblemática con lo que fue bajar los cuadros de, de los genocides del Colegio Militar de la Nación, la reapertura de los juicios por los crímenes de lesa humanidad, recuperar el, eh, la ESME, transformarla en el espacio de memoria y derechos humanos, donde está emplazado hoy en día el museo, pero no conforme con eso empezó una gran sucesiva política de reparaciones históricas, como por ejemplo el aumento de la pensión honorífica a nuestros excombatientes, también con lo que fue las banderas del operativo Cóndor, la desclasificación del informe Rattenbach, eh, lo que mencioné recién, lo del Día de las Afro-Argentinas y los afroargentinos el Día de la Cultura Afro en 2013, en fin, el Día de la Soberanía Nacional, que estamos en vísperas de ser... el. el el feriado, digamos, de la, de la semana que viene, y que eso obviamente incluye también Malvinas, y que nos sirve también para entender que no es que, bueno, está una historia argentina y Malvinas como un anexo. La Argentina es una sola, ¿sí? desde el norte a, hasta el polo sur, incluido, por supuesto, Malvinas, Georgia del Sur y Sancho del Sur, y en este camino de construcción de soberanía, los aportes de la historia en esta construcción identitaria, eh, como una, una herramienta de reivindicación de soberanía, y bueno. De acá, este hermoso recorrido que vimos en esta charla, de las mujeres que construyeron soberanía, siglo XVIII, siglo XIX, y todavía nos queda hablar del siglo XX y del siglo XXI, que ya un poco hicimos un adelanto. No sé, Silvi, si querés agregar eh, algo más. No, no, este, creo que, que ya está... Todo dicho lo, de lo que hemos pensado más o menos contar contar hoy y, y reafirmar esto que vamos a seguir investigando sobre las, las mujeres de, de Malvinas, ahí también la tenemos a, a Daniela que también este, es, es una luchadora por la soberanía este, argentina en Malvinas con su, con, a través del deporte, a través de todo lo que ella hace y así hay, hay muchas mujeres que están en esta, en esta senda. Y bueno y continuaremos no solamente desde este ciclo que tenemos acá los viernes a las 18 horas, sino también en nuestras redes, como ya venimos haciendo. Para quienes no lo saben, quien está detrás de, de las efemérides que publicamos en nuestras redes es justamente Silvina, quien tiene un registro eh, quirúrgico digamos no y cronológico muy preciso de estas efemérides que hacen a, a nuestra historia, a nuestra soberanía, que también nos sirve como herramienta pedagógica para incorporar esta, esta historia tanto de Malvinas como de la Antártida, incluido el rol de las mujeres en esta construcción de soberanía. Así que bueno, desde de nuestra parte obviamente, Silvi, agradecerte, eh, muy interesante la charla, sobre todo con documentos, estuvieron agradeciendo la presencia de los documentos en, en esta transmisión. Así sí, que bueno. Sí, eso eso es, es re importante aclarar de que el Archivo General de la Nación tiene todo un, un catálogo especial dedicado que se llama Archivo Bernet fondo Bernet de la sala 7 que tiene muchísima documentación, este, que es invalorable toda esa información que fue tan bien conservada durante tantos años y con tanto detalle, hay eh, mapas, hay esquemas, hay incluso cosas que me llamaron mucho la atención, no tiene que ver con las mujeres, pero, pero aprovecho para decirlo, hay uno de los... De, en el fondo Luis Bernet, incluso el detalle de cómo había que hacer las casas, el dibujo de las, de las casitas, cómo era, cómo se había que construir las, las chimeneas, recuerdo que cuando hicimos la, la maqueta de, del museo, el, esta información fue vital, el maquetista me, me preguntaba cosas mínimas, y por ejemplo hay eh, documentos de Bernet que dice que hay que poner piedritas en la puerta de la casa para que no se llene este, de barro al ingresar, o sea, así cosas al, al detalle de lo que hacía a las islas y es información súper este, importante este, y que hace también a, a, nuestra, a nuestra soberanía. Bueno Silvi, nuevamente muchísimas gracias pues, por ilustrarnos ¿no? en, en nuestra historia de Malvinas, cada vez que termina un programa salimos más malvineros todavía, más metidos en tema, así que bueno, de mi parte y del museo nuevamente te agradecemos y le mandamos un saludo a todos y a todas quienes nos acompañaron en esta transmisión a través de los comentarios. Así que bueno, nos despedimos, nos reencontraremos el viernes que viene, a esta misma hora, por una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria. Chao.